Hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo canal, soy Robin y el día de hoy les traigo un video bastante rápido Es eh, bastante rápido en realidad, es una pequeña opinión respecto a la película Ben vs The Universe que acabo de ver eh, La pude ver antes de tiempo, esta película se estrena el día 10, el, mm, sábado, el próximo sábado en Cartoon Network Así que véanla, véanla porque bajo mi perspectiva y mi opinión en este preciso instante es una película que vale la pena totalmente yo, la verdad, como dije en anteriores videos, fui con cero expectativas para verla, cero, cero, absolutamente ninguna. Simplemente que, que hubiera alguna especie de linealidad o alguna conexión. Y efectivamente, sin dar tanto spoiler, la hay. Es una película muy buena, eh, obviamente no es la octava maravilla del mundo, pero bajo mi perspectiva es... tal vez, mmm, como el secreto de Lometrix, un poquito mejor, tal vez... Eso ya es una perspectiva propia. Eh, a mi punto. La disfruté muchísimo más. Porque el reboot ya estaba carriendo una continuidad, una linealidad. Que en, el primera, en la primera temporada no se vio. Pero que aquí en esta película totalmente pudimos ver villanos que ya se habían visto anteriormente. Uh, varias caras nuevas y cosas muy, que muy, pero muy interesantes. Muy interesantes de verdad. Mm. La verdad es que no quiero dar spoiler, les recomiendo que esperen al día 10 porque vale la pena. En Chile la van a, lo van a emitir a las 7 de la tarde por Cartoon Network, así que véanlo los chilenos. En Argentina creo que es el mismo horario y ya seguramente en la descripción dejé o sea, los horarios. Y dejaré el enlace a lo que vendría siendo la página de Vendis Reboot en latino, eh, dirigida por Fede, Super Deadpool y Capitán Nopales, que ahí seguramente dirán una que otra novedad. La verdad, en lo personal, vuelvo a repetir, esta película vale totalmente la pena. Si tú no le tenías fe al reboot, ve esta película y vas a recuperar un poquito de esperanza, porque la verdad está muy muy buena. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Adiós.